Bueno, pues agradecer a los medios que estéis aquí acompañándonos eh, en Riello, querido alcalde, muchas gracias por la acogida eh, y agradecer también al rector de la Universidad de León su presencia y a los viceconsejeros de, de las Consejerías de Movilidad, de la Consejería de Medio Ambiente, a la Directora General de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio. A ver, eh, Hoy celebramos un evento más o un acto más de un conjunto de actos en los que la Consejería de, de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está tratando de profundizar en el conocimiento de la situación real de nuestro medio rural, de nuestros pueblos, desde el punto de vista de sus actores. Eh, los actores pues, son los alcaldes, las alcaldesas de los pequeños municipios, los grupos de acción local, los jóvenes que trabajan en el, en el medio rural, eh, que su punto de vista sobre cuál es la situación del medio rural, cuáles son las medidas que hay que adoptar eh, para su revitalización, pues nos parece muy importante. Esta es una jornada en la que bueno, se pues, han convocado los integrantes del Consejo de Dinamización Demográfica que constituimos en esta legislatura y también están citados, y esto es muy importante, eh, responsables de las cuatro universidades de Castilla y León, la Universidad de León, de Burgos, de Valladolid y de Salamanca, que trabajan en un programa que hemos concertado con ellos desde hace unos cuantos meses eh, para eh, bueno, constituir una estrategia eh, para la dinamización demográfica. Y nada mejor que el conocimiento, la gestión del conocimiento de las universidades para poder asesorar eh, a la Junta de Castilla y León en cuál es la estrategia más adecuada para acometer eh, por las actuaciones y la política y las políticas y normativas y de todo tipo estratégicas en la lucha con, por el reto demográfico contra la despoblación. ¿no? Eh, agradezco en ese sentido al rector pues el trabajo que están haciendo las universidades, las cuatro universidades públicas de Castellón. Creemos que son los mejores compañeros eh, para poder eh, obtener unas conclusiones que nos sirvan, por un lado, ...para esa estrategia de dinamización demográfica... ...que aprobaríamos en el Consejo de Horno cuando la tengamos disponible... ...y también que nos interesa para esa ley eh, sobre el reto demográfico... ...que también estamos preparando y que también tiene que nutrirse... ...del conocimiento eh, que se deriva de las propias universidades... ...y también del lugar, de las necesidades aquí, en el medio rural, en este pequeño municipio de la provincia de León, eh, pequeño pero grande, ¿verdad, alcalde? Eh, en el que, bueno, pues vamos a conocer cuáles son esas inquietudes de todos sus componentes a través de una serie de mesas eh, y, bueno, eso, ese material, junto con un material que hemos recogido de otras actividades, el día 29 de febrero estuvimos en Salamanca, tuvimos ahí una jornada muy interesante para analizar la población, el territorio, cuáles son las medidas eh, que tienen que, eh, que, que pone en marcha la Junta de Castellón y su efecto, en definitiva un conjunto de material con el que tener que eh, bueno, pues, eh, trabajar. ¿no? Eh, eso no quiere decir que la Junta Castellona lleva muchos años ya trabajando en la lucha eh, del reto demográfico. De hecho, es la comunidad autónoma eh, que tiene eh, más estrategia, más políticas y más actuaciones en materia de protección de nuestro medio rural, porque todas las actuaciones de todas las consejerías por instrucción eh, clara del presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Fernández de Mañeco, van dirigidas transversalmente a dinamizar el medio rural. De hecho, en los presupuestos generales de la comunidad del año 2023 hay un anexo específico eh, ...y eso es una novedad que tiene muy pocas comunidades autónomas... ...donde se identifica cuáles son las partidas, las actuaciones... ...los proyectos que van dirigidos directamente e indirectamente... ...a dinamizar el medio rural... ...unas partidas que ascienden a más de 1.700 millones de euros... ...y que afectan a las políticas sociales, a las infraestructuras... ...a la actividad económica, al empleo, eh, al medio natural... Eh, ...y por lo tanto a toda la actuación de la Junta de Castilla y León... ...a lo que se une algo también, y con esto termino... ...distintivo de Castilla y León que es la fiscalidad diferenciada para el medio rural. Somos una comunidad autónoma, de las pocas eh, que, que tienen medidas especiales, de discriminación positiva en materia fiscal para el medio rural la pusimos de manifiesto últimamente en diciembre con esa ley de rebajas tributarias que se aprobó eh, y con también la ley de presupuestos de la comunidad donde se redujeron una serie de cargas eh, tributarias para las personas que viven y inician, mantienen un proyecto de vida en el medio rural eh, que sería prolijo de analizar eh, pero que sí que um, quiero dejar constancia de ello y que a su vez quiero dejar constancia de otra cosa y es un llamamiento al gobierno de España para dos cosas una, para que se sume a las rebajas eh, tributarias en el ámbito del medio rural, que no tiene ninguna medida favorecedora fiscalmente de vivir e iniciar un proyecto en un pueblo como es Riello, y dos, que termine con las actuaciones que precisamente van en el sentido contrario, como es la excesiva protección del lobo, como es la, la demonización de nuestros productos eh, que se crean en el mundo rural, y numerosas actuaciones y políticas que no solo no benefician eh, el reto demográfico, sino que van en la lucha contraria. Al, al, al establecimiento, al restablecimiento y al mantenimiento de la población en el medio rural por lo tanto queremos hacer un llamamiento y requerimos al gobierno para que se sume a, a la lucha por el medio rural que desde luego está totalmente ausente de ella y desde luego lo que sí está claro es que la Junta de Castilla y León va a apoyar a nuestro medio rural, a nuestros pueblos y es nuestro leitmotiv y nuestra eh, forma de ser por lo tanto ahí estaremos eh, en consecuencia gracias por estar aquí es muy bueno que los medios de comunicación lo pongan de manifiesto, los pueblos fueron una oportunidad durante la pandemia, Eran un sitio que se vivía mucho mejor, menos concentración de personas, más sano, hay que mantener ese espíritu de esa creencia por los pueblos y buscar el establecimiento de proyectos de vida en un pueblo, en una zona tan preciosa como es esta de Riello, como es esta, como cualquier otra de, de Castilla y León. Y por eso vamos a luchar de nuevamente desde la Junta de Castilla y León.